Duro y parto con la facha de pedazo. En la cama ya no quiero pagarse. Su... Y calienta por paso. I'm in